Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a comenzar el estudio de la circulación sistémica. Pero antes, bueno, eh, advertiros que a pesar de que nosotros eh, hayamos eh, dividido el estudio eh, del sistema circulatorio en sistémico pulmonar y coronario, eh, bueno, todos están interconectados, ¿de acuerdo? La sangre eh, llega a través del de sistema nervioso sistémico, pasa al sistema nervioso pulmonar, vuelve al sistema nervioso sistémico y así continuamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, una vez eh, dicho esto, vamos a comenzar bien. Y la sangre, pues bueno, ya sabemos que lo que es la sangre venosa, sangre de, eh, desoxigenada, ¿vale? Pues llegará eh, a través de, esta, de estos grandes vasos que tenemos aquí, que estoy dibujando. ¿vale? Este es el camino que va a recorrer, y llegará eh, pues, eh, a lo que es la al atrio derecho. ¿De acuerdo? Entonces eh, puede llegar eh, tanto de la parte inferior del organismo como de la parte superior del cuerpo. ¿de acuerdo? Entonces eh, hablamos de eh, la vena cava. Ponemos aquí eh, vena cava. Si sí, eh, toda la sangre desoxigenada o venosa procede de lo que es eh, lo que denominamos eh, abdomen, eh, pelvis, eh, extremidades inferiores, o sea, la sangre infradiafragmática, bueno, pues llegará a través de lo que es la, cava, eh, la vena cava inferior. Mientras que eh, toda aquella sangre venosa que proceda de las extremidades superiores, así como de la cabeza, ¿vale? es lo que eh, llegará al corazón a través de la vena cava superior. ¿Vale? Una vez que eh, bueno estas dos venas bueno, entran eh, al atrio derecho, la sangre ¿vale? pasará al ventrículo derecho ¿vale? y Ir hacia los pulmones. Pero bueno, como vamos a hablar de eh, sistema, eh, de la circulación sistémica, acuerdo? Una vez que deja eh, la sangre venosa lleva va a los pulmones, deja el ventrículo derecho, estamos ya ante eh, lo que es la circulación eh, pulmonar. Y eso no toca en este vídeo. Bien. Entonces, saltamos toda esta parte y, eh, pues vemos que una vez que la sangre arterial Procede de los pulmones, va a entrar ¿dónde? En el atrio izquierdo. ¿Eh? Y una vez que entra en el atrio izquierdo, vale, bueno, pues llegará, pasará al ventrículo derecho ¿eh? y saldrá otra, vez, eh, a tener, bueno, saldrá otra vez a lo que es el resto del cuerpo. ¿Por dónde va a salir? Bueno, pues a través de lo que conocemos como la.. Aorta, ¿vale? La arteria aorta. Esta arteria aorta. Aquí, eh, una vez que sale del, del del ventrículo izquierdo, nos vamos a poder encontrar, vamos a tener que diferenciar, bueno, pues tres partes que lo vamos a poner aquí, ¿vale? Primero, lo estoy pues dibujando, no, va a ser lo que es la aorta ascendente, tendremos lo que es el arco aórtico y lo que va a ser la aorta descendiente, vamos a ponerlo aquí marcado, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos la aorta ascendente, tenemos también el número 2 que era el arco aórtico, o el callado aórtico, y luego tendríamos lo que es la, el, con el número 3 representamos lo que es la aorta descendente. La aorta descendente que eh, cuando eh, pasa a nivel del tórax se le va a denominar aorta torácica, Y a nivel del abdomen, se denomina aorta abdominal. ¿De acuerdo? Bien, pues esto a la sangre eh, arterial va a llegar a los tejidos. Y eh, pues una vez que llega a los tejidos, eh, eh, a nivel de los capilares vamos a ver, a ver un intercambio tanto de nutrientes como de oxígeno, y de, de desechos y de ácido carbónico y eh, la sangre será toda recogida a través del sistema venoso llegando otra vez al corazón. Y así, bueno, pues tendríamos lo que es la circulación sistémica. Bueno, pues hasta aquí este mini vídeo en el cual hemos explicado eh, lo que es la circulación sistémica. ¿De acuerdo? Eh, si tienes alguna duda, eh, te animo a que, compartas la, a que la compartas a través del foro o en clase. Hasta el siguiente vídeo, chicos.